Es que hice el parche, hoy métete Jaime, hoy volvió a grabar aquí con Jaime, ¿qué vas? Bien o no. Bien, super. Bueno, por aquí nos encontramos una escuela de baristas. Porque, bueno, como se supone que los colombianos deben saber mucho de café, ¿cierto? Bueno, encontramos aquí en la.. Estamos en la calle. 16, ¿no? con 7, sí. 16, 7, 7, 76. Bueno, esta calle me acuerdo mucho de mi época de la universidad porque era donde venía a buscar los libros Uy, y eso. Sí. <risa> bueno. sí, se ahorró nuestro dinero ¿eh? ahí. era la calle de los libros ah. usados, de los libros usados y entonces aquí iba a comprar música y me acuerdo que por ahí no es música. Estamos en el Lística, centro de Bogotá, Lística, Lística, hoy vamos Lística a actuar para Arte, y Arte y Pasión Café, que... Eh, bueno, se supone que es una escuela de baristas, sí, vamos a ver qué nos ofrecen. Qué, ¿Qué variedades de café nos ofrecen? Y pues se supone que aquí enseñan a, no sé, a testear el café, a... ¿Cómo se dice eso? Marketing digital. Sí. No, no sé cómo decirlo. Ese tiene un nombre. ¿Cómo se llaman los del vino? Un catador. Como catadores de café. No, vamos a ver qué nos enseñan. Vamos, maestro. Bien, vivimos porque aquí dijeron ¿no? que nos daban experiencias de café. Entonces cuéntanos cómo es la experiencia. Eh, por el lado de las experiencias tenemos dos. Una que es el origen de café donde te damos cuatro, cuatro cafés diferentes, pues es como entre exóticos y, y varias, castillo, chaturra. Y la otra es una historia de café donde se te preparan cuatro métodos diferentes con un solo café. O sea, aquí tengo cuatro cafés. Acá tienes cuatro cafés con un solo método, y, y acá cuatro métodos con un solo café. Ok, entonces, hagamos primero el de cuatro cafés, ¿cierto? Sí, sí, me ¿Sí? Bien. listo, tengo variedades exóticas, o sea, les preparé, igualmente yo se las explico en la mesa. ¿Sí? sí. ¿No? ¿Sí? Claro que sí. sí. A ver. Vale, vale. uno visitar dos. visitarlos, ¿cómo la experiencia cafetera? No sé si ¿Para qué es el agua? para limpiar sí. el paladar y que puedan pasar okay. mucho oh. mejor el coche Estás es una de casa y a veces puedo mucho más En segundo lugar, tenemos un café de variedad que hizo, que tiene notas más especiales. Se viene el pundinomal, se viene el Sí, como más picoso. Sí, claro. Se sí, acaso se tiene un poquito la pimienta. En tercer lugar, tenemos una variedad muy ¿no? la variedad nunca más pequeño de la planta. No, ese es el grano. O sea, es el mismo que este, solamente que les traje para que lo pudieran ver. Ah, okay. Normalmente los otros cafés son cafés especiales y tienen este tamaño del grano. Okay. El café. Ah, es que ese, ese es grano, este es los otros, ya acá ya está molido. Sí, ¿sí? ahí ya está molido. aquí está molido. Igualmente son recién molidos. Oh, okay. Solamente que les traje para que vieran la diferencia: los cafés especiales se dividen por Entonces, digamos de la malla 1 a la 17, digamos la 17 serían los cafés excelsos, ¿sí? que son los granos más grandes. Sí, ya digamos de la malla 10 para abajo, ya es fácil o sea, caja comercial. Así. Y por último, tenemos una variedad de corbón amarillo. ¿Más no seco? Sé. Sí, ese tiene que ser un poquito más seco, tiene notas a frutos secos, almendras. Pero el corbón no olor es. Sí, eh, sí claro, por... es muy expresivo. Penetra. A pesar de que tiene tostiones bajas, tiene tostiones medias y medias bajas. ¿Listo? Dale. Bueno. Me ve muy chévere. Bueno, ¿habían visto el método de preparación? No. Bueno, entonces les cuento. Este método se llama Dripper. En realidad fue creado en Alemania con el nombre de Melita pero se patentó en Japón en el 2006 creándole un agujero un poco más grande y unas cerdas, como pueden ver, que permite que el agua baje en 360 grados, por eso también recibe el nombre de B360. ¿Listo? El filtro que pueden ver en la parte superior está hecho de celulosa y de arroz, el cual nos va a retener la borra, y los aceites que de por sí trae el café ¿para qué? para que podamos percibir mucho mejor sus características organolépticas ¿cuáles son las características organolépticas? las características que vienen de los suelos entonces a pesar de que todos los cafés son 100% colombianos vienen de diferentes regiones que resaltan diferentes características lo primero que se va a hacer es una pre la pre básicamente es el primer contacto que se le da a un café donde vamos a meter el café, vamos a buscar que el grano se expanda y empieza a liberar aromas. Si quieren percibirle eh, el aroma, para que comparen el, el, el, la fragancia. La fragancia es cuando hablamos del café en seco y el aroma es cuando ya tiene contacto con el agua. Entonces ahí ustedes empiezan a comparar si puede igual a... Oh, ¿Sí cambia? ¿cambia? Sí, pero, sí, yo creo que es. O sea, sí cambia, pero es más expresivo. Como el aroma, que es. O sea, no entra tan fuerte el olor como cuando está en la. O sea, de he hecho, tal vez os un poquito de segundos es ¿eh? Como la fragancia. Sí. Sí, por el oxígeno y todo esto se expande. Jaime, ¿tú eres hecho esto? ¿sí? Mm -hmm. Es oh, que bajó y sí, bajó todo. ¿Qué? ¿Qué? Se va filtrando con esto que se llama el. ¿Cómo sí, es ¿El método o el filtro? El filtro es el de células, hay sí, sí, sí, sí. pero el método se llama. Drip. Drip. Luego se Bueno, entonces lo wow. primero que van a hacer no es tomar su cuchara de plata. Ponerla en agua caliente. Lo primero dos, de la Las y empiezan a catar el papel con un, como si estuvieran sorbiendo sopa. Para que, para que se activen las papilas gustativas y puedan percibir mucho mejor nuestra vaguedad. Eh, bueno, les voy a recordar: tenemos en primer lugar el saharamiso, el de la bacteria. En segundo lugar, tenemos el geisha y que tiene notas a pimienta en tercer lugar tenemos el moca el granito, el granito pequeño y en cuarto lugar tenemos una variedad de algodón amarillo que tiene notas a puntos okay. amarillos ya probé este está fuerte, ¿eh? Está ¿Sí? bueno, bueno. vuelves y pones la cuchara en el agua y la, y la secas en la servilleta y, y trates de hacer bueno si, sí, como en segundo y... está Mira, yeah. ayer con el segundo. Sí, ¿Está vale. Así. Y pues salgamos. ¿Ah? Pongan los dientes de la cuchara y suelten. ¿Mm? Sí, están fuertes. Me va gustado más el fuerte? primero. Ah, Uy, tanto. es el primero. Es, es una de las variedades más exóticas que tenemos acá. O sea, y además es muy difícil de encontrar. El segundo me parece bien. El sí, agua caliente. Me el tercero. El tercero el es, el es el moco. Es el moco. Este es el moco. Sí, este es un es es ácido, tiene un ácido a naranja, a limón. Si lo alcanzan sí. este a poner, es que me sabe. Este es más dulce. El tercero me supo como el tinto normal que le dan a no tomaba en cualquier parte. Vamos a probar. Muy tranquilo. Este me gustó mucho. Está. Muy Por último, ¿no? ¿Para ah, no, es el nuevo pantalón. Sí. Ah, el pantalón. Esto es bueno. sí. Sí, es que no. Yo no tomo mucho tiempo, pero pues mi está papá es muy interno. Está a piña super marcada. Sí, ese está rico. Sí, allá en el que no está suave. suave, sí. Sí. suave. Uh -huh. Está suave sí. y delicioso. Sí, ¿sí tiene una nota piñacinita Me gustó mucho salido. Salido. ¿Por qué? Porque entra oxígeno Pues que hay en el ambiente okay. Y segundo, los cafés tienen que cambiar Entonces los ácidos se vuelven más dulces Los ácidos, más ácidos Entonces también es importante Que lo vuelvan a catar por ahí en cinco minutos Y empiezan a recordar el sabor anterior Y a comparar O sea, esperamos cinco minutos y volvemos a Y vuelven a catar wow. y, pues, ya Les de nada eso para que se diga a la carga y a los procesos de los beneficios que sean beneficios y empleados y nosotros ya nos encargamos de la tostión el café nosotros nos lleva el entonces lo trillamos que es el bueno, el café tiene primero una capa roja ¿si lo han visto en la playa? sí, sí después de eso, ahí es donde en la finca le hacen todo el proceso le quitan, lo desculpan y lo ponen a secar y queda como en una telita, o sea, tiene una telita por encima que se llama el Y después ya a la planta le toca el pernavino y le caso el verde. Okay. Y ahí es donde empieza a la ¿Y tú lo recibes cuando está en como lo verde? En la de la planta. Okay. Lo reciben en verde. Acá yo lo recibo ya en grano tostado. Okay. Ah, Para hacerlo muy Y Igualmente allá le hacen un proceso de capa, recién a usted. Y ellos sacan una ficha técnica. Y la ficha técnica tiene todas las, las características de cada café. Súper interesante. Entonces, con eso nosotros tenemos envases para poder decirles a ustedes a qué saben cómo vale, no, comprar. O es... una ficha técnica como con una nota chica llega. Ajá, aparte que, vale. que nosotros también tratamos los cafés. Entonces, puede ser que contemos una nota nueva. O sea, todas las personas tienen, tienen gustos calidad. diferentes. Ajá. Se supone que yo haya percibido una nota en el café. Nosotros así, nosotros tenemos con qué presentarles a ustedes cada nota que tienen. Exacto, pero a mí me gustó muchísimo el tercero. A mí también. A mí, a mí no también. Los, el y es que ya, no, es que todos están aquí <risa> el primero me pareció de impacto porque es algo que es raro que uno no lo corre en algún vamos a un nivel de intensidad bastante. Sí, claro. En cambio, de este, tanto frío como caliente, genera una sensación bien estos dos ya. Muy suaves. Este me pareció súper los... suave. Súper señoriteles. Que... Sí, es que ese es un golfo de amarillo. Tiende okay. a ser suavecito. Muy suave. Y pues este yo sigo con mi impresión. A ellos se les encantó. ¿Qué los los muy tranquilo. Oye, muy chévere mi sí, experiencia. Esta, sí. ¿cómo es que sí. se llama? Este es, es... Orígenes de Café. Orígenes de Café. Mm -hmm. Y la y otra es, es Historia de Café. Historia de café. Historia de café. Listo, entonces aprender. decíamos que métodos de preparación tienen. Tengo fruta francesa, cipo, arofres y puetri, preparación francesa. Ya lo probamos no pueden comer, francesa, ¿qué pusieron? ¿Y cuáles lo ¿Cuántos miedos? métodos son posibles? Cuatro. Cuatro. vienen en el paquete, ¿cierto? Sí. Entonces, quedan tres y si en el de café vamos a coger puro para que ella lo prepare, ¿cierto? ella no, lo prepara de cuatro formas diferentes. Ajá. O ¿O un es un café? café. ¿Es el? Entonces ya dijimos que la boca, ¿no? Sí. ¿Tú ¿tú sí. No? Entonces, ¿sería... ¿cuántos métodos de preparación hay sin el creeper? No, cuatro. Entonces vamos a cuatro. Sí. Entonces nos quedan cuatro. Ajá. Listo, en qué orden de lo que es. El que tú creas. Tú eres sí. la que. Tú eres vale. Listo, que tú digas... Entonces, la que. Listo, perfecto. Entonces recién vamos primo. Ok, bien. Oye Laura, ¿y ¿Estos equipos los venden? Sí. sí. ¿Y qué es lo que nos estás mostrando lo vende, ¿Qué es lo que nos estás mostrando en la mesa? ¿Es lo mismo que, eh, que tienes ahí? Sí. Está la Kelly, está el Arofres, el Saipon que se va a preparar ahorita, la prensa la mesa, la mesa. Por ejemplo, si yo me quisiera llevar algo para preparar mi café, en mi caso, ¿qué sería lo básico que me llevar. Eh, Lo más básico son los triplos. Los drippers? Ajá, los drippers son en acero inoxidable. No ¿Qué se cuenta vale? Muchísimos, 65 mil pesos. Y también vendemos los filtros, las tazas. ¿Por qué? Porque la, para la prensa francesa, como no tenemos un filtro de papel, tenemos un filtro de acero inoxidable. No, no alcanza a, a retener toda la hora, Entonces, por eso se utilizan muy bien las presas para que el café no vaya a quedar muy terroso. ¿Ese aparatico lo vendes tocado, cierto? Sí. Es ¿Cuántos el que, vale El que les digo que están promocionando. ¿Cuánto ¿y? vale? Hay ¿4? uno de ¿4? 25, ¿4? otro de 75 y otro de 165. ¿Cambia el tamaño? Sí. ¿4? ¿4? sí. Eh, no, ni la calidad. ¿Y tú pones el agua es a cierta temperatura o...? No? Sí, normalmente los mifrados se preparan de 82 ah, a 88. Bueno, la prensa francesa en realidad es italiana. Fue patentada en, en Francia, creo que en Italia, en 1941. Pues digamos que ahorita ya hay muchos materiales, está presente de, de plástico. Pero como les decía, digamos la otra, esto al el y no se por eso es tan costoso. Wow. Digamos que la calidad mejora. ¿Y afecta con el sabor? Sí, claro. El plástico, plástico, ajá, el plástico por lo general suelta lo que es el plástico y metal. Tú tomas un café acá y te vas a ver apretar. Entonces por eso todos los recipientes, todas las tazas deben estar previamente pulgados. Entonces se purga con pues agua hirviendo y eso también nos sirve para no generar un choque térmico porque si yo sirvo el café a cierta temperatura y la taza está fría entonces va a haber un choque térmico que va a afectar las características del café. Está durado dos minutitos y ya, mientras... Normalmente se prepara una taza, pero pues yo se las di en tres pequeñitas. Gracias. Vamos con la prensa, francesa. ¿no? Entonces, entonces bajamos el émbolo para que toda la bola quede en la parte de abajo. Y eso quiere decir que la taza, si se acuerdan a ver, que es diferente al dripper, porque el dripper se ve una taza mucho más limpia. Sí. También se este va a hacer con un cuerpo eh, más marcado, va a ser un poco más pesado en boca. ¿Y esta cómo se llama? Se llama Chemis. Fue creada en 1940. Perdóname Chem. Chem. acá. Kemis. Kemis. Ajá. Chemist. Ah, ok. Como chemistry. Ajá, sí, eso. Claro. Okay. Fue creada en 1941 por eh, Peter Slumbo. Está hecha de borosilicato, que resiste tantas temperaturas de calor. Cuenta con un cuello de madera y un color de cuerpos. El mismo filtro de celulosa y diagnos. Uh -huh. no, okay. Aquí ya no le veo tanto cuerpo como a este, está quedando como más claro, ¿cierto? ¿sí? ¿No? Digamos que bueno, pues, a veces no es tan bueno, va por el color. Tú puedes ver un café súper clarito, pero va a ser muy preso. Podría ser. que uh -huh. claro, este, sí, en este método los, los cafés quedan un poco más suavecitos, como aterciopelados, como delicados. Tenía compresión, ¿no? ¿no? Ajá. Es acá porque no, viene en no. la parte superior que el café está recién Un o sea, café clasificado no te va a generar esa crema. Okay. Este tiene como una semana este más o menos de tostado. Yo voy preparar un café así en mi casa, también aquí podría comprarlo. Claro. Eh, Yo compré los filtros y todas las cosas, solo lo venden ustedes acá ¿no? casa. También. Okay. Tenemos un método muy parecido a este, creo que está como el 250, okay. pero trae un filtro que desde hace un oxidador, o sea, de hace se el gastadero de filtros, okay. y es así parecido. Solo okay. que es un poquito más curvo acá, pero es muy parecido hasta que no, si le salen hasta 4 ah. o 5 botas de la bueno, ¿este qué tal? Vamos a ver. ¿Si sí, tiene sí? menos cuerpo? Claro, mucho menos cuerpo. Así que. bien. ¿Esto No, y el sabor es diferente. ¿sí? ¿Cómo se llama? Este método se llama c o Capricera de vacío. C-Full. o Capricera de vacío. Sí, sí, de vacío. Ajá. También fue creada de madre o de en Vapor. Consiste básicamente en las tres primeros diferentes: tenemos la primera presión, la presión crítico-estática. Que podemos encontrar en el La segunda presión es la presión de vapor, la cual va a causar que el agua empiece a subir. Una vez el agua suba, yo voy a agregar un café y, eh, y vamos a homogenizarlo. Va a pasar por medio de un filtro. se este filtro, a diferencia de los demás, está hecho de celulosa y de bambú. Entonces, este retiene aún más aceites, un, un sedimento... Para que sea un café mucho más, eh, más puro, ¿sí? ¿Y alguna temperatura tiene que subir o qué? ¿Cómo sabéis? A punto de ebullición empieza a subir. Ah, ok. Y se me que no hace un poco. no sabe si fue caliente precisamente para que no se le una pregunta, eso, obviamente Ajá. todo eso hace que cambie el sabor completamente. Sí, claro, este es para sabores más intensos. Se va a quedar más intenso, más robusto, más de sí, tener... chocolate amargo. A mí es una pregunta también. a mezclar el que tomamos primero, que era prensa francesa, que tenía mucho cuerpo con el segundo? O sea, a mí me gustó el cuerpo del primero, pero pues me gustó el sabor del segundo. Una alguna forma de funcionar a o sea que quede como con el cuerpo el primero pero con el el segundo? Sí, claro, digamos que el café tiene muchas variables una de las variables es la morienda. Entonces, para ustedes generar eso podría estar en una morienda más fina. ¿Por qué? Porque te va a tardar más en la preparación y eso va a causar que la intensidad. No, es que, o sea, en el café hay muchísimas variables empezando por la temperatura, por la morrenda, por el mismo de la por el tiempo de la separación, por el también podías alargar el tiempo, eso sea te da también mayor intensidad. Ok. A veces yo me voy, me funda en tu piel, nos fotora, me dura la mano, a ver la caras, esto va a ser ansiado, me duele, entero bueno, lo cerquita y está claro, es que... Bien. además que por la temperatura el aroma se siente para reconocer un... para reconocer un café especial también se puede reconocer por la intensidad de la fragancia si usted dice como este y me huele a panela, eso podría ser un café normal, pero si usted dice no, se me huele como a chocolate los como a mandarina, es un trabajo ya complejo entonces ya pueden ustedes empezar a, a darse cuenta que es un café especial yeah. ah. y por ah. último tenemos la tercera presión que la ah. no es la presión atmosférica la cual va a causar que el café de cáncer pasamos por medio de su filtro y nos queda en el barrio del cajón con eso retiramos la flauta y cerramos la manos Bueno, en tercer lugar ¿tú? Ah, sí, cuarto Es método de preparación para hoy La lengua se va a papel de zapato Y con este Con este método Para eso hay comprobación hasta internacional Por eso, porque es un método Difícil de preparar Ya que tiene muchas variables En cuanto a la presión Es un método de presión eh, Se llama creado o En Estados Unidos ¿Cómo se llama? ¿Tendrán? Aro. Aro. Aro. Pres. Aro. Pres. Aro. Pres. Aro. Pres. Aro. Pres. Aro. Aro. Aro. Aro. Aro. Aro. Esto Sí, todos. Y sí, esta se genera mayor, creo. Oh, ¿Sí? Este es más cuerpo que el primero. Sí, creería que sí. Aunque normalmente este se prepara con movimientos finos. Sí. Pero pues a mí no me gusta prepararlo con movimientos finos. ¿sí? Que sí, se pierden las características con dos. ¿Cuándo ganaste con ¿Con qué sí? Eh, Con una normal, así. Le puedo decir la otra pero él tenía un beneficio natural. Entonces, le salió. ¡Wow! La... ¡Qué sí. bonito! No, no, no, no. Ah, claro, mira. tienes que comienza la presión. ¿Tienes que usar la alta fuerza? Sí. Uy, uh, perfecto. Ya sabes cuántos pese ahí, por <risa> acceso a Un pastel de chocolate. Sí. Es genial este que wow con esto terminamos, espero que les haya gustado mucho la experiencia. Súper, súper, súper. Se sí, ve que falta mucho por saber de café. Delicioso. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál les gustó más? A mí este está delicioso. ¿Cierto? Y es que este método es genial. El aroma. Laura, muchas gracias. ¿Te despides? A ustedes Por... que estén muy bien. Espero les haya gustado mucho la experiencia. Bueno, terminamos nuestra experiencia de café aquí con Jaime. ¿Cómo te pareció? Espectacular. No me imaginé que fuera tan tan divertido. Nos demoramos más de una hora, ¿no? Sí. Tal vez dos horas, pero la experiencia vale la pena. Creo que cuesta 40 mil pesos la primera experiencia que hicimos y la historia del café 25 mil pesos. Eh, bueno, yo creo que es un muy buen plan. Si, se, si son extranjeros, si vienen a Bogotá y quieren probar café colombiano, vengan. Esto está de lujo. Les va okay. a fascinar. Es muy, muy cerquita a la séptima y como que, como unos 200 metros del museo. oro por ahí? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Listo, Jaime, despídete. Chao, muchachos, cuídense. Amigos, gracias por el video. No olviden darle like, cuánto arriba. Si les gustó, si no les gustó, también denle like. O sea, Cuídense y, y... y... Sí, y suscríbanse y... y... al canal y nos vemos en el próximo video. Chao, gracias. Chau. Chau.